Hoy vamos a hablar del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que trata sobre el derecho al trabajo, el derecho a tener una remuneración justa para poder vivir y para poder contribuir también con los impuestos o con la cotización a la seguridad social para que tengamos los servicios públicos que favorecen el bienestar social general. El artículo 23 es un artículo muy extenso que contiene varios puntos, así que intentaré resumirlo lo máximo posible. El primero dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. La satisfacción de este punto corresponde íntegramente al gobierno de una nación, porque es al gobierno de la nación a quien debemos exigir que favorezca una situación de pleno empleo en la medida de lo posible y también que establezca un sistema de prestaciones para aliviar la situación de aquellos trabajadores que se quedan temporalmente sin empleo. También es el gobierno el que debe establecer un salario mínimo que permita a los trabajadores vivir dignamente y no en el estado de extrema pobreza que hay en muchos países o de precariedad que incluso se está dando en el nuestro. En cuanto a la libre elección de trabajo, yo la relaciono más con el derecho a poder elegir el trabajo que, que te motiva, el trabajo que es de tu vocación. En este caso, es el gobierno el que debe establecer un sistema de becas que permita cubrir los gastos de los jóvenes estudiantes de familias más desfavorecidas. Eh, otro punto es, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. El caso de discriminación más comentado en los medios es el de la, la discriminación por género. Una mujer y un hombre realizan el mismo trabajo y, sin embargo, ella recibe mucho menos salario que su compañero. En algunos casos, esto, esta, <coughs> esta función corresponde íntegramente a la empresa. Muchas veces la empresa eh, justifica esta discriminación porque es que ellos tienen puestos de más responsabilidad. Bueno, pues habrá que ver si es que las mujeres no pueden asumir esos puestos de responsabilidad porque se dedican al cuidado de su familia y aquí hablaríamos de la conciliación familiar o porque existe una mentalidad de que son los hombres los que deben asumir esos puestos de responsabilidad. Eso habría que analizar. Eh, por otra parte... Eh, en último lugar, diría, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En los países no democráticos los sindicatos están prohibidos. Sin embargo, eh, los sindicatos son un agente social importante para la defensa de los derechos de los trabajadores. No solo negocian los convenios colectivos, sino que también sirven de mediadores en los conflictos laborales que surjan entre trabajadores y empresas, ya sea con carácter colectivo o individual. Un trabajador que está afiliado a un sindicato siempre tendrá más derechos, tendrá más favorecida su protección de derechos que los que no lo están. La canción que he escogido para representar el derecho al trabajo es de los años 80, de Donna Summer, She works hard for the money. Ella trabaja duro por su, por su dinero. Es una canción tipo discoteca que, que refleja muy bien el ritmo ese continuo de trabajo. Y habla de la historia de una mujer que lleva 28 años trabajando y que sin embargo sigue cobrando una miseria. En la canción dice literalmente una propina. Eh, aquí estamos hablando del derecho a, a tener un salario digno, estamos hablando de la precariedad laboral. Ella se siente contenta, fijaos el sentido de que tenemos las mujeres de cuidadores y de protectores. Se siente contenta porque atiende a sus clientes que van con sus problemas y le van a llorar. Ella no tiene dinero, pero se siente satisfecha. Y sin embargo, sus clientes abusan de ella porque le ofrecen dinero para prostituirse. No lo dice directamente, pero dice, ella nunca se venderá por dinero, así que trátala bien. Eh, bueno, pues eh, efectivamente es una, la precariedad laboral es lo que lleva a muchas mujeres a tener que prostituirse con un poco de dinero. El acoso del, del, en el trabajo es otro de los aspectos que se ve. Continuamente en el estribillo dice, ella trabaja duro por dinero, así que es mejor que la trates bien. Eh, ese es otro aspecto de los que tendríamos que, que hablar y como es tan extenso, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que disfrutéis mucho con la canción, disculpad por la extensión de, del discurso y como siempre, muchas gracias por escuchar.